Ahora, Carlos Andrés Pinson, Laura. nos cuenta cómo es el estudio de, de errores sistemáticos en AFPP usando eventos exclusivos de dos. Bien, comienzo. Eh, buenas tardes. Eh, mi nombre es Carlos Andrés Pinson Osorio. <coughs> Voy a presentarles mi trabajo de de pasantía que se llama Estudio de los errores sistemáticos en AFP usando eventos exclusivos de dos eh, mones asesorado por el profesor Marek Kacensky, del Instituto de Física de la Academia Checa de Ciencias, y por los profesores Gabriela Navarro y Johanny Rodríguez, de la Universidad Antonio de Manila. Bien, entonces voy a abordar digamos la presentación en tres partes, básicamente la primera voy a hablar acerca del de propósito de las pasantías, eh, luego voy a hablar acerca de los detectores, una aproximación a los detectores, y finalmente voy a hablar de los elementos que se utilizaron para hacer, digamos, el análisis de los, de los sí, sistemáticos. Sí, sí. Bien, entonces, eh, el análisis de los sistemáticos parte del análisis global del del Entonces, para poder lograr eso, lo que yo hice durante la pasantía fue, en primer lugar, manejar e instalar una serie de software que estaban, digamos, destinados a la a alineación. En segundo lugar, realizar una selección de eventos y un análisis de variables. Y eh, ya en eh, la última parte es comparar dos variables importantes que son la posición y la fracción de eh, energía perdida. Y ya comienzo pues, a realizar el cálculo de las, o bueno, el análisis de las incertidumbres sistemáticas. Teniendo en cuenta que el alineamiento es el, el procedimiento por el cual se, determina, se va a determinar la posición del detector con respecto a las en eh, LHC bien, entonces un poco de, de la física que es de la motivación y bien, entonces en sí, pues la primera parte o la base de todo ese modelo estándar, entonces el modelo estándar es, es la teoría que describe las interacciones y las propiedades de las partículas eh, y esas propiedades se describen a partir de tres interacciones, la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte y cada una está mediada, digamos, por, por un bosón. Entonces, en las electromagnéticas tenemos el botón, en las interacciones débiles están los eh, bosones W y Z, y finalmente están las interacciones fuertes de los gluones Más precisamente, dentro de las interacciones fuertes, hay un tipo de eventos que son los eventos difractivos, que son en los cuales no hay una, un intercambio de números cuánticos, y por no haber un intercambio de números cuánticos, entonces eso genera que hay una pequeña, una pérdida muy pequeña de energía, lo cual genera que las colisiones, los protones, eh, pues se dispersen en ángulos muy pequeños. Entonces, en ese caso hay una serie de procesos librativos eh, que son, por ejemplo, el proceso elástico, en la cual, digamos, los dos protones salen totalmente intactos luego de la colisión. Eh, están los... Eh, disociativos simples, en los cuales solo uno de los protones sale, digamos, intacto o de la colisión, y están los eh, disociativos dobles en los cuales ambos protones, pues, eh, al final, cuyo pues, estado final son, digamos, eh, no son protones, sino son componentes o las partículas eh, que partieron de la, de la colisión. Entonces, para hacer ese análisis, voy a hacer un, como una especie de zoom desde lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, el eh, pues, material como nos hablaron esta mañana, es un anillo ubicado en Ginebra, que tiene 27 kilómetros de, de, de diámetro y que está compuesto, digamos, en sí por un par de polos y polos que tienen las tareas de eh, llevar el por la trayectoria y eh, a su vez, digamos, eh, enfocarlo. Eh, en, ese en ese acelerador se llevan a cabo eh, colisiones a 3 y 14 teravoltios de, de protón-protón. Pero también se llevan, en esta mañana, eh, colisiones de, de iones eh, pesados. Esas colisiones se generan en puntos previamente definidos, como lo son SMS, LHC, Atlas y ARIA. Entonces, para este caso, el punto central es LHC, eh, perdón, eh, Atlas. Atlas también tiene más dimensiones, ya, ya lo vimos esta mañana. Y la idea principal de Atlas el origen de la construcción de Atlas fue precisamente la detección de, del bosón de Higgs en el 2012 eh, Atlas está compuesto pues, básicamente de tres de, de cuatro detectores está el detector interno que se encarga de, de realizar reconstrucción de, de, de trazas de partículas cargadas eh, luego están los calorímetros electromagnéticos y agrónicos encargados también de, de medir la metrías de protones, electrones y de jets y finalmente está el espectrómetro que es el encargado de, pues, de reconstruir las cargas y el movimiento de, de los muelles. Eh, básicamente, digamos, también eh, Atlas tiene su propio sistema de coordenadas, en el cual, digamos, sobre el eje eh, Z, se encuentra, eh, pues, el eje, perdón, sobre el bin, sobre el A, se encuentra la coordenada Z, hacia adentro del anillo se encuentra la coordenada de X, y vamos a la sección hasta la, la coordenada Y, y ya con respecto a eso se sacan otras coordenadas, como las pseudo-rapides y pues, el ángulo polar. Muy cerca Atlas, muy cerca Atlas, está el detector Atlas Power Proton. Eh, Atlas Power Proton es, es un, un, un detector de protones que está compuesto por dos estaciones a cada lado de la interacción, aproximadamente entre los 218 y los 205 eh, metros, y cada una de esas dos estaciones está, pues son, se llaman estación alejada, acercana, eh, far afar y far y C-MIR. Cada una de esas estaciones tiene equipadas unos detectores. Por ejemplo, en las estaciones cercanas eh, se encuentran los detectores de, de trazas de silicio mientras que las estaciones lejanas solo están los detectores de tiempo entonces la, la tarea de, eh, de los detectores de trazas es precisamente reconstruir la trayectoria de los protones y el de tiempo es identificar sí, más bien como filtrar los eventos de, de colisiones eh, difractivas porque, digamos, en las condiciones difractivas, todas las condiciones difractivas tienen la misma cinemática, pero lo único que las va a diferenciar eh, va a ser el tiempo de llegada a, a, la, a la estación AFP. Se me olvidaba decir que dentro de esos fenómenos difractivos también hay uno muy especial, que es el que se utiliza acá, que es el, eh, el de producción central exclusiva. En, el, en los de producción central exclusiva, lo que sucede es que se puede medir, o permiten esa clase de eventos medir, todas las partículas en el estado final, pero también eh, permite, o oh, bueno, también otra característica es que los, los protones que salen de esos eventos, todos eh, van en la dirección forward, de es decir, en estas eh, direcciones. Ah, bueno, y esos detectores están compuestos dentro de, una, de unos contenedores tipo román, Pot, que bueno se sirven para además de proteger los, los, digamos, los, los detectores también permiten acercar y alejarlos de, de las principales los protones que se van a reconstruir los protones que se van a utilizar dependen básicamente de dos variables, una es la fracción de energía perdida y otra es la posición de reconstruida de esos protones en el detector central y en AFP se tiene en cuenta que eh, la fracción de energía perdida tiene una relación directa con la posición de los protones, con la posición que se miden los protones, y por esa razón, aunque ah, bueno, es en X, se utiliza en X, porque, la, porque digamos, en la, la energía o esta pues, si se puede medir en el eje Y, Y tiene una dependencia muy grande, con lo que pase el las tiene dependencias muy grandes, entonces eh, es muy difícil pues eh, medir esa energía en, en, en Y, por eso se utiliza la sí. posición en X. Entonces se establece una función de parametrización de la posición que depende de, de la fracción de energía perdida y con base en eso se puede reconstruir la posición de los, de los protones que es digamos la, la, la variable fundamental dentro del dentro ¿Esos protones de dónde vienen? Entonces, esos protones que se van a utilizar eh, en el trabajo vienen de la corrida 2 de 2017 en condiciones protón protona a 13 tera voltios y fueron almacenados en una Good run List. Una Good run List es un conjunto de datos que tiene, eh, que tiene una selección previa y que están, digamos, destinados a cierta clase de análisis en, en física. En este caso, la cultural list que utilicé eh, posee, digamos, eh, estas variables, que son las variables de interés, y aparte de eso, esa cultural list tiene una selección eh, de procesos de, de selección eh, de procesos en los cuales eh, se tienen, digamos, al final un protón, dos protones con un protón, en estado, eh, intactos en el estado final. Las variables que se utilizan son el momento transverso, la posición en X, la coplanaridad la masa del bosón Z, la fracción de energía perdida y el parámetro de impacto. Una vez, digamos, se tiene ya la good esa good se pasa por un software, un software de alineamiento, que lo que hace es hacer un ajuste sobre las variables de interés, y una vez se tiene ese, digamos, ese, ese alineamiento, lo que sucede, bueno, que se tienen esos ajustes, lo que se tiene en cuenta para realizar el alineamiento global, que es el paso previo, es que ese alineamiento se reduce a o sea, simplemente la coordenada de la posición X de los protones reconstruidos en AFP y del sistema de limones medido en el detector central. Eh, la posición relativa de las que se mide en, en, en el detector de trazas de silicio Depende de varias interacciones que tenga el ASC. Entonces, digamos, el ASC puede interactuar con la ron También se tiene en cuenta la interacción que hay entre el borde del detector de silicio y y con el ASC. Eh, eh, bueno, se tienen varias interacciones para parte eh, de esa posición relativa. Eh, finalmente, como había dicho, la posición y la fracción de energía perdida tienen una relación que se determina por la parametrización de la, de la función de posición el método de alineamiento es digamos relativamente sencillo se tiene una selección estas selecciones o estas restricciones se aplican sobre los datos sobre el output de, de, la, de, de los datos que se incluyen de la group release. y cada uno de estos cortes o estas restricciones tiene la tarea de centrar una distribución alrededor del cero esa distribución que va alrededor del cero depende de una diferencia de posiciones entonces tenemos la posición que se reconstruye para el protón dispersado en AFP menos la posición del sistema de limones que se tiene en el detector central teniendo en cuenta que los dos deben ser eh, deben surgir del mismo evento y esa diferencia debe ser aproximadamente eh, igual a cero cuando se tienen esos datos cuando tiene cuando ya, digamos, ese alineamiento uno ya tiene dos conjuntos de datos, uno es la señal y otro que es el background. Entonces, en ese caso se toma el conjunto señal y se le resta el conjunto de datos de background y finalmente se realiza un ajuste gaussiano sobre la región de interés que está alrededor eh, del centro. Entonces, ¿qué se obtuvo? Adicionalmente hay una serie de parámetros, un conjunto de de variaciones sistemáticas que se van a hacer sobre sobre el, la la distribución de diferencia de posiciones eh, por ejemplo en este caso se hizo una variación sobre la la fracción de energía perdida para el par de limones entonces se puede observar acá que todas las funciones o todas las distribuciones digamos después de todo el procedimiento se centran alrededor del cero están todas alrededor del cero y eh, lo único que va a, digamos, a, bueno, digamos todo va a variar cuando haga la, la, digamos, el análisis de los sistemáticos, pero se puede observar que con respecto al valor eh, por default que es este de acá, vamos a ver por acá. Ah, se pero... Bueno, por, con respecto al valor por default esta está acá, debe ser mayor, esa, energía, esa fracción de energía perdida debe ser mayor a 0.02. Se puede observar que eh, cuando se varía, la fracción de energía perdida aumenta la incertidumbre la medición, la incertidumbre estadística. Entonces, eh, por ejemplo, en este caso tengo tres variaciones por debajo, y en las tres variaciones se puede observar que a medida que la, que digamos que la fracción energética se va reduciendo, eh, hay un aumento, hay un aumento en la, en la medida de la distribución que me indica, que eh, el alineamiento pues ya no corresponde a lo que se espera debido a lo que está aumentando. Y eso también pues es directamente proporcional al aumento de la incertidumbre de, de la distribución alrededor del cero. Otra variación que se puede hacer es la de eh, el PT. Entonces tenemos acá el momento transverso que por default eh, debe ser menor a 5 giga voltios Tomando variaciones, variaciones, por ejemplo acá, eh, de 3 y 4 y se puede observar que, digamos, efectivamente la, la distribución siempre va a continuar alrededor del cero. Pero siempre hay una variación y hay una pérdida de. Eh, hay una pérdida de, de, de exactitud en la, en la medición. Y eso también se. Pues, digamos, aunque pueda mejorar la, la, la medición o la media de la, de la distribución, siempre va a haber, digamos, un aumento la, en la. en la. En el certidumbre estadística de la, de la medición. Otro. otra variación sistemática que se realizó fue sobre la, el, el parámetro de impacto entonces también el, el digamos el primer parámetro de impacto que se tenía por default correspondía a, por acá, a, a, a, a es que fuera mayor a 0.5 milímetros entonces acá se realizaron variaciones por por arriba y por debajo de la del, del valor por default entonces en este caso perdón entonces en este caso la distribución de la izquierda representa un parámetro de impacto que pues incluye un mayor eh, porcentaje de, de la distancia y en la, en la de abajo pues es un valor que, que digamos ya incluye el valor por favor pero que de igual forma, digamos, a medida que aumentando eh, se puede observar, digamos, acá que, que la distribución se acerca a cero, pero la incertidumbre de la medición aumenta. Y si se hace el contrario, eh, digamos, pasa lo contrario, ¿no? La exactitud en la media de la distribución aumenta, pero la incertidumbre, eh, pese la medición, disminuye. cambiar. Entonces, bueno, todo eso a qué va. El micrisa, sí, la micrisa, ya, la micrisa, ya ya la micrisa, no, no no puedo cambiar otra vez ok entonces todo eso qué va a que esa es la digamos estos son los valores que se tienen de las variables de interés que se tienen por, por default. esos son los vala, val valores la distribución se centra sobre el cero y pues en una media de la del delta de la diferencia de 0.006 más o menos Aquí en la tabla de datos se presentan todas las variaciones que se realizaron y todas las delta de X que valores medios con respecto a la distribución. Y adicionalmente se observa cómo es que va cambiando ese valor delta de X con respecto, o bueno, con sus respectivas incertidumbres. Entonces, acá es importante observar que el valor o la variable ofrece digamos un, un resultado más confiable si uno quisiera pues eh, tener en cuenta acá esa, esa modificación que es la acoplanalidad porque para la acoplanaridad eh, hay un equilibrio entre la distancia que hay con respecto a la media de la función y la incertidumbre que, que se tiene Eh, ya digamos unas conclusiones eh, si el método para calcular la diferencia de posiciones consta de tres elementos, el primero eh, consiste en la selección de datos la segunda bueno, el primero es la selección de datos y obviamente el paso del código de alineamiento, el segundo consiste en la sustracción del backlog con respecto a la señal y la tercera consiste en realizar un ajuste en la región de interés eh, realizar la búsqueda pues, de interés y mirar eh, un conjunto de sistemas de, de sistemática de, de las variables de interés eh, se puede observar que con cada variación sistemática que se aplique sobre la distribución de las posiciones eh, hay una variación y eso depende de, de, de, cada, de cada variable mm. las incertidumbres del conjunto de restricciones eh, relacionadas con la fracción de energía perdida son las que generan un mayor, digamos, una mayor diferencia con respecto a la, a la medición y la reducción, la mayor reducción, obtuvo, pues, más óptimo fue cuando se realizó la restricción sobre o digamos, la, la, la, sí, la coplanabilidad eh, y ahí es donde se obtuvo mejores eh, valores con respecto a la medida de la distribución. Muchas gracias. ¿Para qué utilizaste para la eh, La técnica se llama combinatoria de Entonces se coge una muestra, una muestra de la señal y se hace una especie de montecarlo para reproducir. Eh, digamos, ¿Son muestras parecidas? No. no. Y ya con eso, digamos, ya tengo el conjunto de background. Y eso lo hago porque, bueno, en realidad dentro de la distribución, cuando uno... Bueno, está adicional. Dentro de la distribución original, esta es la distribución que yo tengo al final de todas las recepciones Pero, eh, por alguna razón, no estaba estudiando, aparece una cola a la izquierda de la distribución. Entonces, yo lo que hago es tomar el background, ¿sí? el background, superponerlo y restarlo a la función, digamos, a la, a la distribución original, para que solo me quede mi, mi interés, que es la que tengo acá. Pero, pues, en todo se llama. Entonces, ¿cómo se consolide? ¿Cómo se consolide? Sí, ya tomo, bueno. Es tomar una, una parte de la señal, de los datos que salen después del alineamiento, ya con base en eso, entonces eh, lo que se hace es una simulación sobre esos datos. Entonces ya digamos el, el, el método, que se llama bootstrap lo que hace es una reproducción sobre los datos. Entonces genera muchos datos con respecto a eso, pero no son los mismos, simplemente es una simulación. Y lo que se hace al final ya es tener un conjunto de datos que no es igual a la señal pero que digamos al final es mucho más datos que los que tiene la, la señal. Sí. Pero si tú incluyes la señal en esa simulación, ¿también te va a salir la señal otra vez? ¿O vas eh, a decirle esta región? ¿no? Es, es un pedacito, es una fracción de, de todos los datos. Pero tal vez no va a estar en la, en la para el pico, ¿no? Sí, exacto. ese es otro punto importante. Sí, sí, sí. Sí, sí, toma fuera de, de, de la área de. la ¿qué mi experiencia? Los eventos de que tienen los reactivos. Sí, sí están. Sí, está. eh, ¿Cómo, cómo sincronizan los relojes? Los relojes? ¿Cuál es la precisión de, de la sincronización? Porque te hace un kilómetro de distancia. No sé. No, porque no No sabe. No, pero debe haber, debe haber una cierta incertidumbre en la sincronización. Y me preguntaba cómo lo hace sí. Y para tomar la colisión, ¿qué no? bueno, por eso, es? Pues que, que, es que a 800 metros de distancia ha habido 2.000 colisiones adicionales. Pero yo perdón, que hoy tiene Sí, ustedes que estamos hablando de 800 metros y, y, y la siguiente colisión es de 25 a la segunda batalla. Eh, sí, pero la precisión de los dos. A ver, tiene que haber ganado el mundo. Si sí, o sea, no, no debería ser el problema. Eh, eh, quizás el problema. No, la precisión de un freno es una cosa y la sincronización. de La sincronización inicial no que sí, es el problema. Pero debe ser donde viene el más Supongo, pero no, no, no, quería tener una información. Había un experimento de hacer pedazones cómicos colocando tutoriales en dos extremos del mundo, pero uno de los problemas era la sincronización. Sincronizamos los dos, vamos se llevan a esos lados, pero el error inicial, la sincronización inicial, sería un ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Si no, hay un comentario, no no, una pregunta más, o aquí es una pregunta. No, era más bien... A ver cuáles son las preguntas, porque sé que seguirás trabajando en este tema. Entonces, si quieres, por terminar, no sé si. Gracias. Gracias. Digamos, ya lo que sigue es, digamos, ya corroborar que solo sobre la estación AFAR está bien y ya aplicarlo sobre las otras tres, que son la cercana, la cercana y la serena. Eso es lo siguiente. Y, y ya que, ya que compartimos un poco una pregunta, eh, nada, quería dar, eh, Es muy interesante darse cuenta que el, el proceso que nosotros controlamos, protón-protón, el proceso fundamental que está haciendo es la interacción entre dos fotones. Es un colisionador fotón-fotón en la práctica de el que ellos